Y el saludo va hasta allá en Sopote Guerrero, allá para el amigo Egoy Hernández y los cachorros felinos. ¡Lisa!